Hablando con Jesús. Podcast. Hola mis hermanos que estamos en La Gloria, aquí en Hablando con Jesús Pérez, que nos escuchan porque estamos en La Gloria por la aplicación de iOS y Play Store, también nos ven por Facebook, YouTube, un saludo grande y maravilloso, este tema de este domingo, de este fin de semana se ha titulado, no siempre son multitudes, una vez más, no siempre son multitudes, a veces no es solo una samaritana, es, es una samaritana sentada junto a un pozo, es, a veces el señor nos pone esa personita que le demos las buenas nuevas de reino en los cielos y por eso el señor nos ponía esta parte, como él lo hizo lo vamos a hacer también nosotros porque recuerda que el señor dijo que íbamos a hacer cosas mayores que él y podemos dar las buenas nuevas y esa es una cosa mayor, dar las buenas nuevas de reino en los cielos a, esa, a ese compañero de trabajo, a, esa familia, a ese familiar, a esa persona que va en el medio de transporte y por eso el señor nos lleva al evangelio de uh, Juan capítulo 4, versículo 1 adelante. No vamos a leer todo el al capítulo por el tiempo, pero mis hermanos de cristianos en la gloria, una vez más, no siempre son multitudes. A veces solo es una samaritana sentada junto a un pozo de agua. Y la palabra dice, mis hermanos de cristianos en la gloria, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús así bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a, a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, Jesús, cansado del camino, se sentó allí junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a, compra, a comprar de comer. La mujer sama, samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me, eh, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana, porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí? Eh, ahí para un momentico, muchas veces la gente dice, pero tú ya estás en los caminos de Dios, ¿cómo tú me vas a decir que que yo puedo recibir la palabra de Dios, tú la puedes recibir y tú puedes ser ese gran instrumento, y continuó respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te haría agua viva la mujer le dijo, Señor, no, tiene, uh, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo ¿de dónde pues tienes el agua viva? muchas, muchas veces la gente ve esa profundidad Muchas veces hay dificultad y creen que no van a poder salir como a veces nosotros pasamos. Y el Señor nos ha enseñado a ser pacientes y a depender mucho de Él. Y continúa diciendo, ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob que nos dio este pozo del cual bebieron Él, sus hijos y sus ganados? Y continúa diciendo el versículo 13 del, el del capítulo 4 de Evangelio de San Juan diciendo, Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que viviere de esta agua volverá a tener sed. Cualquiera que esté en el mundo y esté en los placeres y dice estar con Dios va a tenerse no no está conociendo ese Dios vivo de poder y continuo, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquel que comience a profundizar la palabra, aquel que comience a dar sus caminos va a tener una tranquilidad, una paz que solo proviene de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 Eh, esto has dicho con verdad Le dijo la mujer Señor Me parece que tú eres profeta Y me salto unos versículos por el tiempo Y en el versículo 23 dice Mas la hora viene y ahora es Cuando los verdader, verdader, verdaderos adoradores Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores busca que le adoren Porque Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que adoren Mis hermanos cristianos en la gloria eso es lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, creo que es en Kentucky, en esta universidad. Eh, que la gente ya lleva ocho días orando, buscando la presencia de Dios. Se dice que la presencia de Dios se siente grande, es un gran ayudamiento, es lo que está queriendo el Señor. Esos grandes adoradores en espíritu de verdad. Y me salto algunos versículos también por el tiempo. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra terminar su obra en el nombre poderoso de su nombre mis hermanos cristianos en la gloria querido oyente vemos muchas samaritanas que están en los pozos muchas samaritanas que realmente necesitan esa palabra de dios muchas samaritanas que necesitan dar decirles que el señor está, lo, está, lo, está buscando estas samaritanas que están buscando cosas en, en, en ese pozo pero que no necesarias pero realmente necesitan de buscar ese dios vivo de poder por eso el señor te invita a que escudriñes la palabra, a que profundices esta palabra. No te quedes únicamente al escuchar, al ver esta emisión, que también tú comiences a profundizar. ¿Qué te está diciendo el Señor en el Evangelio de San Juan capítulo 4? para que tú puedas dar las buenas nuevas de reino a los cielos en el nombre poderoso Jesucristo. Oh, mi amado Rey, mi alma te alaba y te glorifica, Padre Celestial. Una semana que el Señor nos trae, un fin de semana que también comenzamos y terminamos con la presencia del Señor y viendo lo que el Señor está haciendo. Y las señales que estamos viendo, mis hermanos de Cristo, en la gloria, en el mundo, eh, cada día sabemos que la venida de nuestro Rey está muy cerca, mis hermanos de Cristo, en la gloria, querido oyente. Mira que el Señor también... Y en esta palabra que tan maravillosa que el Señor dice, no tengo marido, Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tiene nuestro marido, esto has dicho con verdad. Y el Señor al decirle esto, ella se, y se sorprendió como que, ¿cómo sabe este personaje que yo he tenido diferentes hombres en mi vida? Porque el único que escudeña el corazón es el Señor. No un hombre. El hombre puede eh, engañar, pero el Señor no. No te no puedes engañar al Señor. Tú, el hombre puede engañar a otro hombre. Y el hombre no conoce lo que hay en el corazón de otro hombre. Pero el Señor conoce lo que hay en nuestros corazones. Y el Señor sabe la intención con que lo hacemos. Y por eso el Señor al profundizar el, cor el corazón de esta samaritana. Que hoy vemos hoy en día que hay demasiados que realmente están en sus pozos sacando agua y teniendo sed y que realmente no se están llenando de la palabra de Dios sino se están, se están llenando de, de realmente de fábulas están llenando únicamente de lo que dice el mundo eh, hoy en día vemos cosas que impresionantes una juventud, como lo digo juventud, niños que se están perdiendo necesitamos un avivamiento en cada uno de nosotros un llamamiento que realmente como como lo dice su palabra en el evangelio de, de Juan capítulo 4 versículo 23 el, el la, más la hora viene y la y hora es cuando el, los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren realmente tú estás adorando al Señor realmente no siempre son multitudes sino el Señor siempre te está poniendo esa personita en ese medio de transporte, en ese empleo, en, en, con esa con ese familiar, porque Dios es bueno, Dios es maravilloso. Recuerda eso, no siempre son multitudes, a veces solo es una samaritana sentada junto a un, a, a un pozo de agua. Es lo que quiere el Señor hacer contigo. Que tú seas ese instrumento en el nombre poderoso Jesucristo. Que tú seas ese instrumento para, aquí. para que él se, eh, él se pueda glorificar a través de ti. Es decir, lo transformé, la transformé. Y he hecho la obra en Él. Ahora continúo con otra persona. Hoy estaremos aquí, mañana no. Que sea la voluntad del Señor ante todo. Como siempre, yendo para adelante, no retrocediendo no como los cangrejos. Queremos siempre hacer la voluntad del Señor. Señor, queremos que nos lleve donde tú quieras que, eh, que, que vayamos, Padre Celestial, en el nombre poderoso de Jesucristo. Oh, amado Padre Celestial, Padre de la Gloria, sentimos tu presencia, amado Señor. Y cada día queremos más llenarlos de ti. Y por eso, en esta Samaritana que se sintió descubierta, es desnuda espiritualmente, y el Señor profundizaba y, y, y, y prácticamente el Señor decía, ¡Wow! Si ya supiera realmente quién soy yo muchas veces estamos con gente que no conoce al Señor y me pasa a mí, si realmente supieran quién, de quién soy yo ¿por qué soy tan diferente? me preguntan, ¿por qué eres tan diferente? ¿por qué te comportas diferente? y yo, y yo en mi mente eh, pregunto, si, supieran, si ellos supieran quién soy yo porque yo no soy esos que divulgan, soy cristiano, soy cristiano, no mi forma de ser, mi forma de comportarte lo dice mucho más porque vemos muchas personas y precisamente esta semana estaba mirando un video que un pastor dice, de, de, decía en ese video, uh, impresionante, esto me pareció impresionante. Yo digo, se perdi, mejor dicho aquí, ya se perdió el respeto al Señor. Decía, yo vengo aquí, me traen a esta congregación y únicamente me van a dar 200 dólares. Yo necesito más, sino para qué me traen. Déjeme en, en mi casa. Yo digo, qué temor hay ahí. Y es cuando el Señor nos dice: no únicamente siempre son multitudes. Tú eres, tú eres ese real sacerdocio. Tú eres esa persona que el Señor le va a utilizar para hablarle a otra persona. No tomemos, no tomemos esos ejemplos de esos falsos profetas que estamos viendo hoy en día. Cada día queremos ser temerosos, cada día queremos buscar la presencia del Señor. Claro que el Señor nos quiere bendecir. Claro que el Señor quiere hacer una transformación en cada una de nuestras vidas. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. Es la palabra de Dios, mis hermanos de estamos en la gloria. Sino de que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Si tú te profundizas, si tú conoces a Dios y tú le haces entender a esa persona, pero de una manera sabia, no religiosa, que el Señor es el camino, la verdad y la vida, porque si conoce la verdad, va a ser libre. Vas a recordar que esa samaritana no va a buscar más agua de ese pozo, de ese mundo, sino va a buscar realmente, va a buscar la presencia del Señor. Ya no le va a importar lo que diga el mundo, sino que cada día este, esta, carne, esta carne, este cuerpo va a morir y va, se va a llenar mal del Espíritu en el nombre poderoso de Jesucristo. Y espero que el Señor nos lleva también a Hechos capítulo 13, el versículo 47 y te voy a leer la versión internacional que nos dice, así nos lo ha mandado el Señor, te he puesto por luz para las naciones A fin de que lleves Mi salvación hasta los confines De la tierra Una vez más Así nos los ha mandado el Señor Te he puesto por luz Para las naciones a fin de que Lleves mi salvación hasta los confines De la tierra Y cuando tú eres esa luz Cuando tú eres esa luz El Señor está haciendo esa transformación No únicamente en esa persona Sino en ti y van a ver esos ataques porque el enemigo va a decir, esta persona va, le va a hablar de ese Dios vivo de poder. Le va a hablar de Jesucristo. Va a haber una transformación y voy a perder esa alma. Porque la quiero para perdición no la, eh, la, y, y esa alma va a ser recuperada para salvación. Recuerda que el padre de la maldad quiere destruir y llevarse las almas más que pueda. Y por eso... No, siempre son multitudes No necesitas ser un pastor No necesitas ser una, una pastora Tú Tienes El gran potencial Para la buena nueva terreno en los cielos Tu no soy No sé de mucha Biblia Pero recuerda que el Señor va a poner En ese momento esas palabras Sabrás algunos versículos Pero el Señor te invita a Que comiences a leer su palabra y siempre dándole la gloria y la honra y el poder al Señor. Tú eres grande y eres maravilloso, Señor. Nuestras almas te alaban, te glorifican. Y es por eso que el Señor te está diciendo, a fin de que lleves mi eh, mis salvación hasta los confines de la, de la tierra. Esos confines puede decir a, a esa empresa con tus compañeros. De pronto a esa ciudad, a ese estado, a ese departamento, a esa nación. O esa nación es donde el Señor te va a llevar, o, esa, o en ese hogar. Pero el Señor está dando ese voz a voz, que mucha gente no lo quiere entender, que mucha gente no lo quiere comprender, mis hermanos, Los que estamos en la gloria. Por eso el Señor aquí, a través de que en la gloria radio, y también en las diferentes redes sociales, nos está hablando aquí, en hablando con Jesús Podcast, que no siempre son multitudes. No siempre son multitudes, a veces solo es necesario eh, una samaritana sentada junto a un pozo de agua. Esa samaritana que vemos todos los días y que tú no has podido hablarle porque no te dé vergüenza de hablar de las buenas del reino de los cielos. El Señor te va a respaldar, va a poner esas palabras, va a, va a quebrantar ese corazón. Pero una vez más, sabiamente, no juzgando ni criticando a los demás, sino diciendo... Si sí, ves como me comporto diferente porque hay un vivo de Dios que yo actuaba lo mismo como, uh, como otras personas. Pero sentí que era necesario cambiar mi vida y mi vida va mejorando. He sido bendecido espiritualmente y el Señor me da el resto por la añadidura. Le doy gracias al Señor que podemos comer hoy, que tenemos un techo y que podemos dar las buenas nuevas de reino a los cielos tú le podrás decir y yo sé que el Señor te ha bendecido en el nombre poderoso de Jesucristo santo eres, poderoso eres, Señor, nuestras amas te alaban, porque en Marcos, mis hermanos en la manera de Marcos, el capítulo 16, versículo 15, en la nueva versión internacional, también nos dice aquí nos habla que Jesús comisiona a los apóstoles, le dijo, vayan por todo el mundo y anuncien las buenas nuevas a toda la Escritura entonces vas a hacer eso el Señor te va a poner las personas en el momento dedicado en el lugar indicado para que dé las buenas buenas del reino de los cielos y es lo que a eso hemos venido a esta tierra a ser los embajadores y un embajador del reino de los cielos necesita proclamar lo que esa nación es una, una nación santa una nación pura, una, una nación que hay un temor a ese a ese Dios vivo de poder a ese Dios que dio a su Hijo y que ese Hijo nos ha dejado su Santo Espíritu para que conozcamos su verdad. Porque como lo hizo la palabra en el Evangelio de San Juan capítulo 4 versículo 23. Uh, el Señor está buscando adoradores y está buscando adorador, adoradores, busca que lo adoren en el Espíritu y en verdad. Precisamente con lo que está pasando ahorita en Estados Unidos, creo que en Kentucky, eh, en esta universidad. El Señor está buscando esos adoradores está buscando un avivamiento no está buscando yo hace un año le preguntaba Señor yo veo tantos shows tantas iglesias que divierten en las cabras pero no veo una iglesia que realmente esté llena de tu presencia que haya ese avivamiento Padre Celestial un año después eh, estoy viendo esa respuesta lo estoy viendo y le digo Gloria a Dios Señor me has respondido Señor significa que estamos viendo payasos entreteniendo cabras tú eras, pero yo no soy una cabra yo no sé si tú dijiste eso es porque te dolió y si te, y si te dolió y te tocó tú vayas con Dios pero realmente necesitamos un avivamiento un compromiso esos adoradores que adoren al Señor en espíritu y en verdad porque una vez más como lo dice en el Evangelio de, de San Juan, capítulo 4, versículo 14. El que bebiere del agua que yo le daré no tendrá ceja más, sino que el agua que yo le daré, uh, daré será eh, en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Y si tú ah, tomas esa agua, mis hermanos de Cristianos en la gloria, aquí en Hablando con Jesús Pabkas, el Señor te está diciendo, vayan por todo el mundo vayan por todo el mundo por tus familiares pero sabiamente no que yo soy que eres pecador que el que el diablo te va mejor dicho te va a hacer eso y que te vas a pudrir en el no como dios te ama a ti con tus errores como dios te ama con tus imperfecciones y él ha sabido a, te ha sabido moldear de lo que el señor ha a pasar, tú has pasado en el proceso con el Señor con, De lo que has aprendido También comienza con los demás No señalando No juzgando Tú quién eres Porque de la misma vara que tú mides A ti te van a medir ¿me entiendes? Se te va a juzgar Romanos Capítulo 1, versículo 16, mis hermanos, de Cristianos en la Gloria, en la nueva versión internacional. A la verdad no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios, para la salvación de todos los que creen. De los judíos primeramente, pero también de los gentiles. ¿Tú crees en el Señor? ¿Tú crees en el Señor y te avergüenzas del Evangelio? Y si te avergüenzas, mis hermanos, te, te, hay un problema ahí. A la verdad no me avergüenzo el evangelio porque es, uh, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. ¿Tú crees en el Señor? ¿Tú crees que Él es el camino, la verdad y la vida? ¿Tú crees que por medio de Él vas a ser salvo, vas a conocer al Padre? Tú dirás, sí, aleluya. Aquellos que no, bueno, comenzar a creer, a comenzar a ver. ¿Quieres ver lo sobrenatural? Tú dirás, claro que sí. ¿Tú quieres ver un animamiento en ti? Bueno. Comienza a abrir las, corazón, eh, el, eh, tu, tu, las puertas de tu corazón al Señor Comienza a dejar el pasado Comienza a realmente a, a ver lo sobrenatural en el nombre poderoso de Jesucristo En el nombre poderoso de su nombre Alábalo, glorifícalo No te canses de darle la gloria y la honra y el poder al Señor Y es por eso que en estar hablando con sus podcasts, mis hermanos de Cristo en la Gloria Querido oyente el Señor siempre quiere hacer lo sobrenatural en cada uno de nosotros. Pero ¿quién se lo impide? Nosotros mismos. Y por eso el Señor está diciendo, no siempre son multitudes, no siempre son multitudes. A veces es solo una samaritana sentada junto al pozo del agua. A veces esa persona quiere hablar, a veces esa persona quiere llorar, a veces esa persona quiere que la escuchen. A veces esa persona quiere que no conoce del Señor, que le den esa palabra y tú eres la persona indicada. y lo he testificado últimamente me ha pasado eso he visto muchas samaritanas sentadas, sentadas junto a ese pozo y yo me siento al pie de ese pozo y comienzan a hablar a llorar yo les digo es bueno llorar llora y siguen llorando es bueno llorar, llora o se le ponen los ojos aguados llora Yo digo yo soy, yo soy hombre y lloro Yo les digo No conociendo al Señor No puedo ir directamente Con la palabra de Dios Pero digo Señor Dame la sabiduría para poder Hacerles entender a estas personas que no te conocen Que Que pueden entender que El que les está hablando Es un siervo del Señor, un hijo de Dios En el nombre poderoso de su nombre. Y es por eso que el Señor, mis hermanos, de Cristianos en la gloria, querido oyente, querido televidente, el Señor te está diciendo, no, es necesario multitudes. Yo sé que en este momento ha pasado por tu cabeza, por tu mente, que esta semana el Señor te puso personas. Algunas no las escuchaste, algunas no le, no, no le dijiste lo que el Señor puso en tu corazón o en tu mente. Y era necesario que lo, que lo hubieras hecho. Pero el Señor dice, no te preocupes, te pondré más. Pero prepárate más, prepárate más porque vienen cosas maravillosas en lo sobrenatural. Muchas personas quieren escuchar mi voz. Piensan que todo va a ser uh, como que, Señor, vengo aquí. Y el Señor te va a decir Sí, hija, sí, hijo, estoy aquí No, mis hermanos Así no trabaja. El Señor va a hablar por otro ser humano O a veces el Señor va a hablar por sí mismo Pero la mayoría de veces el Señor usa personas Pero muchas veces las personas quieren escuchar Hijo, hija, estoy aquí Vengo a hacer la diferencia Vengo a tocar tu corazón pero muchas veces el Señor lo que va a hacer es que va a enviar a otra persona Le va a decir, mira, esto te estaba pasando Tú me estabas preguntando esto Y el momento, oye, ¿cómo así como la samaritana? ¿Cómo sabías que tenías, tuve uh, diferentes uh, maridos? Y es cuando tú vas a decir Como lo dice el versículo 14 del capítulo 4 Más el que me viene del agua Que yo le daré no tendrá ceja más, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que sale para vida eterna. Esa vida eterna, mis hermanos de Cristo en la Gloria, querido oyente, que mucha gente se les habla y no quiere tomar. Mucha esa agua que la gente realmente no quiere entender que es la salvación, mis hermanos de en la Gloria. Y como lo dice un salmo maravilloso, mis hermanos de Cristo en la Gloria. Aquí hablando con esos podcasts en Cristianos en la Gloria Radio, también nos ven por YouTube, Facebook, siempre dándole la gloria y la honra al Señor. Y siempre le digo: no somos cantidad, pero somos calidad. Y esa calidad siempre en las buenas nuevas de reino de los cielos. Como, como dice el título, no siempre son multitudes. A esos pocos que se llega, gloria a Dios. Y si llega más, gloria a Dios. Y si llega más, gloria a Dios. Pero con, siempre con la misma humildad. Es lo que quiere el Señor con cada uno de nosotros, de vosotros también. Mis hermanos, que seamos en la gloria. Y ese salmo dice: Ten gracias al Señor, invoquen su nombre. Den a conocer sus obras entre naciones. Te lo repito, den gracias al Señor. Da ah, siempre gracias. Hoy se nos está olvidando dar las gracias. Invoquen su nombre. Siempre estés, estés hablando con el Señor. Den a conocer sus obras entre las naciones, dando a conocer sus obras, siendo ese gran embajador del reino en de los cielos, orando, excluyendo la palabra, teniendo esa comunión con el Señor, siendo Señor, gracias Señor por ser tan bueno y maravilloso, por ser excelente, no únicamente conmigo, con mi familia que no te conoce, Señor, pero declaramos en el nombre de Jesucristo que las familias conocerán a Cristo, aquellos que no lo conocen, Señor, Tú estás, estás haciendo lo sobrenatural en cada uno de ellos y nosotros, Señor. Y te damos la gloria y la honra. En el nombre poderoso de Jesucristo. Marcos 8.35 nos dice, mi hermanos de Cristianos en la gloria, aquí en Hablando con Jesús Podcast, nos dice, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y por el Evangelio la salvará. Que está dispuesto por el Señor? Si tú le das la palabra No a esas multitudes Sino a esa persona que realmente Necesitas escuchar esa palabra de aliento Esa palabra de, uh, de decir No estás sola No estás solo El Señor está contigo No es que nos avergoncemos del Del Evangelio de Cristo Pues no podemos Ir directamente a hablar a una persona digamos, un, Te voy a poner un ejemplo que De matemáticas Y no entiende o de geometría, y no tiene la geometría, decirle esto es así, aquí, aquí, aquí, el palito, no sé qué, el signo, pi. No, paso por paso, hablándole poco a poco, y que el Señor te esté dando la sabiduría, siempre pidiendo la sabiduría al Señor, la paciencia, la fe, la esperanza, el amor, para poder poco a poco que esa persona vaya entendiendo que el día que tú ya no estés en ese empleo, no estés alrededor de ellos diga, esto, ya pierdo algo algo había en esa persona que me estaba diciendo ha transformada que, que, que me estaba diciendo que aquí había un Dios vivo y de poder y que ya comience que algún día vuelva el Señor si esa es la voluntad del Señor te vuelva a encontrar y Diga, ¿qué es lo que tú me querías decir? o oh, hubo un cambio en mí que entendí que Dios te utilizó como ese instrumento para que me dieran las buenas del de los cielos y comencé a beber esa agua y no tengo más sed pero tengo sed de cada día más del Señor y de tener una vida eterna con Él, en el nombre poderoso de Jesucristo oh mi alma te oh, mí y te glorifica no esperemos que el Señor como mucha gente está esperando hijo, hija Estoy aquí Y haya, y haya esa parte De fuego Y todo eso, no El Señor Lo que realmente Quieres es que haya un corazón contrito y humillado Un corazón que realmente está dispuesto Para el Señor Estás dispuesto a lo máximo Estás dispuesto a dar tu vida Por el Señor Y no avergonzarte del Evangelio Como lo dice en Romanos 1.16 no te avergüences de lo que te dirán aquellos que no quieren escuchar la palabra de Dios pues bueno se cumple se cumple el propósito pero siempre anden en la gloria y la honra a nuestro Señor Tito capítulo 2 versículo 1 nos dice tú en cambio predica lo que está de acuerdo con la sana doctrina por eso el Señor te invita a que escudiñes, a que la leas a que profundices su palabra para que cada día la entiendas la comprendas y cada día tú puedas dar esa palabra darle a conocer a esa persona que necesita buscar de tomar esa agua que es la palabra de Dios que es reconocer a Jesucristo como su Señor en el nombre poderoso de su nombre dando esas buenas nuevas terrenos a los cielos, no usando la palabra para la conveniencia y decir, mm, sí, como el ejemplo que ponía al comienzo de la misión. Este pastor, no, déjenme ir en la casa, si no me van a, a, a dar más plata, me sin perder tiempo. Y lo justifica que el, eh, que, el que trabaja y que, que no, que, es, eh, que el trabajador es digno de su salario. Que es? Dios mío, no soy nadie para juzgar. Pero les comento lo que se está viendo hoy en el día. Tremendo. Tremendo, tremendo, mis hermanos. Evangelio de San Juan, también en el, eh, el capítulo 15, versículo 8. Nos dice, mi Padre es glorificado cuando vosotros dan mucho fruto y, vuestra, y, y muestran así que son misericordiosos. Y lo que el Señor nos está enseñando cada día más. Y nos gozamos en el nombre poderoso de su nombre. Cuando damos frutos, cuando vemos un cambio, cuando vemos una transformación. Vemos que hay mucha gente que quiere, que están en esos pozos, que quiere, escucha, que, quiere que hablarnos o escucharnos y decir, Él me escuchó o los... O, o, le hablé y él me habló y llegó una palabra a lo más profundo de mi corazón. Y desde ese momento hubo una transformación en mi vida. Pero muchas veces estaba en la parte religiosa y yo creía que iba a haber esa voz que decía, hijo, hija, estoy aquí, despiértate. No. El Señor ya nos, nos lo ha dicho muchas veces, excluyemos su palabra, atendamos al templo. Llámame la gloria y la honra al Señor. Hay el nombre, por eso su nombre. Por eso, cada día gocémonos lo que el Señor nos da. Cada día gocémonos y como lo dice el Evangelio, una vez más de San Juan, capítulo 15, versículo 8, mi Padre es glorificado cuando vosotros dan mucho fruto y muestran así que son misericordiosos. Como el Señor es misericordioso y nos da esa gracia a cada uno de nosotros, tú de esa gracia que da la compartes, la das. Pero hoy vemos que entran a un, a un, a ya al cristianismo, ya son los perfectos y no quieren compartir esa misericordia, esa gracia. Critican, juzgan de todo. Echan patadas, cachetean. Yo sé que lo hicieron con Cristo, pero... El Señor dijo, no lo hagan. Sean diferentes. En el nombre poderoso de es su nombre. Pedimos, Señor, una transformación en estas vías, en estas almas que supuestamente, yo sé quién debe ver cizaña. Pero mucho cuidado y tal. Y dile al Señor que te dé ese, ese discernimiento Y orar por esas personas. En el nombre poderoso de es su nombre. Y siempre... Cuando no siempre son multitudes y a veces solo una samaritana, vemos una samaritana sentada junto a un pozo de, de, de agua, vemos una justicia. Y esta justicia, mis hermanos que estamos en, eh, en, de, uh, de uh, en la gloria, vemos que el Señor nos lleva un proverbio, capítulo 21, versículo 21, que nos, que nos habla en la, en, la, en la nueva versión internacional, que nos dice... El que va tras la justicia y el amor Haya vida, prosperidad y honra Te lo repito El que va tras la justicia Y el amor Haya vida, prosperidad y honra El que esas personas Junto a sus pozos Están buscando esa agua Que no los va a saciar Las cosas del mundo Y tú eres una persona justa De amor, de vida de prosperidad espiritual y, y de honra créemelo que esas personas como con todo, eh, con todo mi amor y con todo respeto no es para decir que yo soy no, lo he aprendido he pasado por ese desierto pero muchas personas vienen a uno y como me ha pasado últimamente comienzan a hablarme se sueltan y se les da una palabra de consuelo, se les da una palabra y yo sé que estas personas, el Señor las está tocando. Comenzaron ya su proceso, ya se puso en la semilla. Y es lo que el Señor va a hacer, mis hermanos, que estamos en la gloria, querido oyente. Hacer esta transformación, hacer esa diferencia que nosotros somos, porque una vez más somos unos embajadores del reino de los cielos. Y si tú te has ganado ese título de embajador, Necesitas ser intachables, sin arrugas y sin mancha. ¿Somos imperfectos? Claro que sí. ¿Cometemos errores? Sí. Pero que cada día, lo que pasó hace un segundo, unos minutos, no sea ya... no, no tomes como deporte, como hobby. Porque eso no le agrada al Señor. Que realmente estos caminos que tú vas aquí con el Señor, sea realmente uh, un compromiso genuino, un compromiso que realmente... Estés dispuesto a, a darla con toda, no, la, no únicamente una estramilla. Estés dispuesto a dar cinco mil millas por el Señor, por el reino de los cielos. Y que cuando tú veas esas samaritanas al pie de ese pozo de agua, el Señor diga, lo puedo utilizar, lo puedo utilizar, como utilicé a mi hijo, para que dé la buena nueva, nueva, buena nueva del reino los cielos. Y esta persona puede entender, como lo hice con ella o con él, que al tomar esa agua y que al tener ese compromiso con Jesucristo, van a tener una vida eterna. Maravilloso, Señor. Esa es la justicia que habla el Señor. También en Galatas 6, 7 nos dice, no se engañen, de Dios nadie se burla, cada uno cosecha lo que siembra. Más claro, no lo dice la palabra. Esa es una justicia que el Señor está diciendo en cada uno de vosotros. Al Señor no puede ser engañado. Tú cosechas lo que siembras. Como tratas la regla de oro, como tratas a una persona, así tú vas a ser tratado. Trata a los demás como quieres que te traten. Pero vemos una generación, y lo he hablado con muchos adultos mayores, nos respetan creen que van a ser eternos pero si de aquí a allá Cristo no ha venido van a ver lo que ellos estaban cosechando estamos en la gloria entonces vemos lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas vemos lo que el Señor está haciendo en cada uno de nosotros y por eso queremos darle esa gloria y esa honra y cuando no siempre son multitudes y vemos a esa samaritana al pie de ese pozo de agua Vemos una salvación Y esa salvación del Señor nos lleva a, a Hechos capítulo 4 versículo 12 que nos dice De hecho en ningún otro hay salvación Porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres Mediante el cual podamos ser salvos que es Jesucristo Jesús El único Tú reconoces al Señor Jesucristo y haces su voluntad. Tienes una vida eterna. Eh, ¿Que van a haber momentos altos y bajos? Claro que sí. Van a haber mo momentos altos y bajos. Y en Hechos 2.21, unos capítulos anteriores, nos dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Clara la palabra, ¿cierto? Clara la palabra. Y uno hablando de Jesús es Que hoy va a ser cortico No van a ser 60 minutos Va a ser menos cortico Pero el Señor está hablando A lo más profundo de vuestros corazones Él está diciendo Los amo Los amo Y cuando vean Esas samaritanas al pie de ese, de, de ese pozo de agua Y te pongas a sentir que habla con ellas Comienza a hablar yo te voy a dar la seguridad. No vas a ser tú quien vas a hablar. Es mi Santo Espíritu a través de tus labios. En el nombre del poder de Jesucristo. Y ya para terminar, me está hablando con Jesús Pabcas. Cortico, pero, como lo digo? Sustancioso. Sustancioso, mis hermanos. En este, hablando con Jesús Pabcas, el Señor nos termina en Romanos 10.10. 10. En este Romanos 10.10, 10, el Señor dice, porque con el corazón se cree para ser justificado. Pero con la boca se confiesa para ser salvo. Lo repito, porque con el corazón se cree para ser justificado, pero con la boca se confiesa para ser salvo. este corazón esté limpio, pero que salga de esta de estos labios sea de bendición y no de maldición, porque tú no puedes adorar a dos a, a dos señores al mismo tiempo. ¿Eres frío o cali uh, caliente? Pero ya la, la, y lo hemos hablado, el Señor lo vomita. Entonces el Señor realmente tiene un compromiso con cada uno de vosotros. El Señor realmente quiere eh, llevarte al próximo nivel. El Señor realmente quiere utilizarte como utilizó a su Hijo. Y cuando veas a esas samaritanas sentadas junto a un pozo de agua, realmente comiences a, en ese momento, yo sé que vas a estar preparada, preparado para las buenas nuevas de renunciados. Y es por eso que el Señor va a hacer la diferencia en cada uno de vosotros. Y siempre le vas a dar la gloria, la honra y el poder. Mis hermanos, el Señor nos ha hablado, nos está hablando de, eh, con Jesús podcast Ha sido corto pero maravilloso no cumplimos 60 minutos cumplimos aproximadamente unos 43 minutos pero una palabra maravillosa una palabra que siempre dice que no siempre son multitudes siempre hay una samaritana ahí esperando en ese pozo recogiendo cosas que no debe recibir sino buscando, eh, está esperando que tú le digas no te preocupes no te preocupes, porque todo el que invoque en nombre del Señor será salvo y tú lo vas a invocar. Vas a buscar y no te vas a avergonzar de este evangelio, porque con ese evangelio vas a ir una vida eterna. Porque con este evangelio vas a ir por todo el mundo y vas a anunciar las buenas nuevas de reino en los cielos. Porque con este evangelio vas a tener justicia, amor, vida, prosperidad y honra porque con este evangelio te dice el Señor que tú no puedes engañarlo a Él porque el que como tú vas a cosechar vas a recibir vas a sembrar en este evangelio mis hermanos de cristiano sin la gloria el Señor nos está diciendo predica todo lo, lo que está de acuerdo con la, con, la, con la sana doctrina no te inventes cosas ni justifiques nada con la palabra siempre daré la gloria y la honra al Señor mis hermanos de cristiano, sin la gloria Querido oyente, querido televidente que nos escuchan en Cristianos en la Gloria Radio por la aplicación de iOS, también por la aplicación de Play Store, nos ven por Facebook y YouTube. Recuerda, dale la gloria y la honra al Señor. Dale crédito por este fin de semana. Dale crédito por el, el, la semana pasada que pasó. Dale crédito por la semana que viene. Y algo que cada día estamos aprendiendo, no nos quejemos más. Demos gracias al Señor porque eres bueno. Mis hermanos.